En hiperlimpieza puede encontrar una selección de baberos desechables odontológicos, aptos para clínicas dentales, de estética facial o cualquier centro sanitario en el que se cubra el cuerpo del paciente. Son baberos sin bolsillo inferior ni tiras para sujetar, fabricados en celulosa texturada, que se encuentra cubierta por un lado con una lámina de plástico, polietileno, para proteger al paciente de líquidos. Es hipoalergénico, cómodo y fácil de poner. Nuestros baberos odontológicos están disponibles en diferentes colores, amarillo, azul, verde y rosa.